Eh, o a través de prensa Fatren o Fatren directamente, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, van contando lo que nos pasa a nosotros acá en la región y lo que pasa en todo el país con los periodistas y las periodistas de este país. Gracias Flavio. Gracias no sé, a Pablo. No nosotros preocupes. ya nos despedimos, nos vamos a encontrar la semana que viene acá por nuestro canal, este, con más cartado esta reflexión, ¿no? que el trabajador de prensa esté silenciado. Fíjense las protestas, los laburantes de prensa no salen en ningún lado.